En Cana, nuevo formato y acción. Acción, muy buenas tardes a toda la gente bonita que nos acompaña en su programa con este nuevo formato. Radiando en Cana, nuestro programa número uno en esta nueva modalidad. Eh, yo quiero agradecer, luego, luego agradecer a nuestros técnicos, a Luis y Xeoya, que nos están acompañando y nos están echando acá la balona con las cámaras, con el audio. Y pues vamos a hacer un gran equipo. Y aquí vamos a, echar, vamos, aquí vamos a estar echando chingadazos. Eh, bueno, mi nombre es Javier Cruz, integrante de la compañía de teatro penitenciario y, pues, otra vez, eh, bienvenidos a su programa reunión en Cana. Bueno, en esta en esta ocasión eh, vamos a hablar de los empleos en la cárcel. Eh, bueno, sabemos que, bueno, yo estuve en las ferias de Hawái y yo le voy a hablar de cómo me fue en la feria, ¿no? Cada quien le platica cómo le fue en la feria, ¿no? La neta. Este, bueno, tenemos este, en la cárcel mucha gente. Ha de pensar que en la cárcel nada más se la pasan acostados sin hacer nada, jugando poleana, para que no sale polea, poleana es un juego canero, eh, jugando frontón, pero no, la verdad que eh, aquí tengo la gráfica, la saqué, se me tarea, el 60% de la gente que trabaja en la cárcel, eh, el recurso que gana va dirigido a, a él mismo, a mantenerse, a comprar sus cosas de limpieza, de aseo personal, de eh, comida, ¿no? para complementar como disfrazar, eh, volver a guisar el eh, la comida de la institución, ¿no? En este caso, pues, es el rancho, ¿no? Que pues, está bueno, yo creo que sí. Esto, ahorita ya en el 2021 no, sí está bueno, ¿no? Porque, pues, bueno, yo cuando llegamos a las playas de Hawái estaba un poco exótica la comida, ¿no? Por... <risas> ¿no? las orejas de elefante, los hígados con pus, el huevo radiactivo, pues, eso nada más es para mencionar uno que otro, ¿no? Pero... <risas> Es que este, más o menos es eso, ¿no? Eh, pero vamos a hablar de los empleos, la verdad mucha gente, eh, y el otro 40%, perdón, pues sí, sí, lo que gana en la cárcel lo destina para apoyar, mantener, solventar los gastos de la familia. Muchos pensarían que, pues, ¿por qué, no? O sea, mucha gente piensa, pues, ¿por qué no ¿por qué se mantiene un interno? ¿Por qué mejor no trabaja para ganarse su propio alimento en lugar de pagarlo el Estado? Pues nos chingamos porque esto así es y seguiría siendo es parte del sistema nosotros pagamos los impuestos y un recurso va destinado a lo que su gobierno sus autoridades sus jefes de estado pues han decidido este, crear cárceles no en lugar de hacer otras cosas centros culturales no sé no para fomentar la reinserción no lo sé no pues nosotros aquí estamos transmitiendo no en vivo pero estamos transmitiendo aquí en el centro cultural autogestivo el 77 en la colonia Juárez Estamos a tres cuadras del Metro cautemo si usted quiere visitarnos, estamos ahora ahorita en época de pandemia, pues estamos como entre 11 y 6, eh, quiere conocer, le damos un recorrido en el huerto, en la Caja Negra, en los diferentes espacios que usted tiene, y si no sabe llegar, pues échanos un fonazo y vamos por usted aquí al Metro Cautemo y lo traemos. Eh, bueno, eh, en la cárcel existen. Eh, bueno, como comentario, la, si tú quieres conocer un país, o tu país, conoce primero las cárceles. Eh, la cárcel es el reflejo de esta sociedad en micro. Eh, la diferencia es que pues, en la cárcel tienes la barda a un kilómetro cuadrado y aquí pues, están un poco más retiradas, pero sin embargo seguimos siendo presos de algo. Ese del tiempo, de un celular, de una tablet, de Free Fire, su pinche madre. ¿no? Pero este, y siempre estamos este, atrapados en algo, ¿no? encerrados en algo. Y pues también existen dos formas de empleo, uno formal. Y el otro informal, como acá afuera, ¿no? Así la chingada. ¿Por qué informal? Porque, ah, porque también venden discos piratas en la cárcel. Venden discos piratas, películas, películas no nada más discos, sino películas, ¿no? Es el que, ves, el, el que vende los discos, así se le dice. Eh, este el dulcero, que vende botanas, cacahuates, gomitas, panditas, todo ese pinche desmadre, ¿no? El cigarrero, que pues, obvio vende cigarros, de repente vende otra cosa, pero por lo regular es el que vende los cigarros. El cafetero, el cafetero es el que el vende cafés, yo cuando llegué a la pene un café costaba 2 pesos y el pan 3, o sea que con 5 pesos desayunabas. Y hoy, pues, después de tantos años, no ha subido tanto, yo creo que eh, están 5 pesos, 7 pesos con leche, ¿no? <risa> y de verdad no le piden nada, ¿no? Tenemos un Starbucks, Starbucks, así lo pusieron del Starbucks ahí en la pene, y no le piden nada al café, la verdad, lo, si quieres hielo, te lo pones dar con hielo, porque, ¿no? o sea, cosas así, ¿no? Eh, el bolero, trae bolero, es que son los mismos oficios que, hay, que existen acá afuera, pero bueno, un poquito más pequeños, ¿no? El bolero, el peluquero, ah, va porque hay peluquero y hay estilista. O sea, güey, no mames, ¿quién, ¿quiénes son los, las estilistas, pues las chicas trans que se encuentran en Santa Marta, o los jóvenes, o, o las personas gays, ¿no? La comunidad LGBTT. Y Q, uh, para, no, para terminar de decir todo completo, <risa> eh, es, ellas son las estilistas. Eh, Mucha gente les decía, no, pues háblale al peluquero y agarraba diuana, A ver, ven tú, tres peluqueros. No, yo soy estilista. Y cobran más, el peluquero te cobra 30 pesos por cortarte el cabello, ¿no? Cuando aquí afuera, pues el más, el más barato es como de 80 pesos, yo creo, ¿no? Y el estilista, Jessica, Jessica, Julio, no si nos está viendo Jessica, este, era estilista y le decía, no, ni madre, yo no soy peluquero, yo soy estilista. Oh, y está chido y si sí, de verdad cortan muy bien el cabello cortan muy bien el cabello tanto los estilistas como los peluqueros no y es más caro si sí, es más caro si sí, a huevo ¿no? el servicio ya sabes te lavan el cabello o sea, otro, es otro es otro trato no y dices no mames cómo te van a la... eh, te van a lavar el cabello en la casa o es sea, a huevo es parte del servicio ¿no? es como, como tú en ese empleo llama este, te vuelve más atractivo para que te, cortes, te corten el cabello contigo ¿no? y eso es lo que hacen no muchos van innovando tienen tintes cómo le hacen no lo sé pero hay tintas que pueden de color al cabello, pintarte el cabello, uñas, o sea, cosas así. Este, el mandadero, ese era uno de los, de los empleos más informales que me gustaba, güey, ¿no? Aparte de, bueno, yo planché ropa 12 años, eh, aprendí plancha, este, quemando playeras y pantalones y así aprendí, ¿no? Recuerdo que mi primer, el primer día que salía a planchar me daba pena. <risa> y estaba yo ahí, ¿no? Decía, no mames, yo no sé qué putas madres hago aquí, güey. Pero, o sea, si mira, estás en la cárcel, güey, tienes que sobrevivir y ver por ti, güey. A huevo, pues no, tenía quién me iba a ver. Dije, no, pues aquí, si no me voy a morir solo, güey. Y sí, empecé a planchar, pues sí, como, como todo. La primera vez que, que saqué mi puesto me metí con seis pesos, ¿no? Y decía, no, me voy a morir de hambre, ¿no? Aquí no te mueres de hambre, es ¿no? un decir, ¿no? Pero ya como fue pasando el tiempo, ya después de unos años, ya ganaba yo 200, 300, 350 los días de visita, ¿no? De puro planchar. Y me alcanzaba para sobrevivir ese día, sobrevivir el otro día de no visita y guardar dinero para cuando iba mi hijo ¿no? y mi ex, mi ex esposa, ¿no? Y pues así es, todos los empleos yo creo que son así, ¿no? primero tienes que batallar y, y pues así llegas al demandadero para, para comer, para sobrevivir, para invitar, ¿no? Y el demandadero pues es el, el que se dedica, tráeme esto, consígueme esto, este, oye, ¿me puedes conseguir una, una, una piedra? Este, una mota, es lo que dicen, ¿no? <risa> Pero, este, y sí, como, con bueno, con, sabemos que la, bueno los que se drogan o ¿no? los que se han llegado a drogar o tienen amigos, este drogadictos, la piedra no te deja hacer nada y pues prácticamente tienes que pasar por tres o cuatro pasillos por ir a conectar, ¿no? Un ejemplo. Y ya no saliendo nada no estaban hablando. ¿Qué quieres? Pues traeme tanta a una patibón. Y ahí vas, este... Eh, al señor que no puede terminar, pues luego oye Greñas, ¿me puedes traer un café y un pan? pan, pan? ya te regalan dos, tres pesos. Y si empiezas haciendo mandados de 6 de la tarde a 10 pues si, si te metes como con cien pesos, 150 parte de lo que tú ganas trabajando. Eso también se ve como un empleo, ¿no? Eh, el otro, eh, que es muy, como muy arriesgado y luego lleva la responsabilidad muy grande de la mafia, digámoslo así, eh, allá adentro, de las mafias que existían. Yo les hablo de cuando yo existía, no sé ahorita, no, la neta. <risa> No, este es el 4 o el que echa aguas, ¿no? El que vigila, el que te dice, ahí viene el custodio, ahí viene tal, ¿no? Ese sí, sí ganan muy bien, ganan muy bien. Pero cuál es el riesgo de ganar muy bien cuando llegan y te distraes o se te pasó o ya te cayeron, pues el que se va al castigo, el que paga los platos rotos, es el que vigila. No, por eso no cualquiera se aventaba ese tiro, ¿no? era muy, muy, mucha responsabilidad. ¿no? Esos son como algunos de los trabajos este, informales en la penitenciaría, ¿no? porque también es que existen los trabajos formales. Bueno, voy a terminar la idea de los trabajos informales. Estos trabajos no te ayudan para obtener un beneficio de libertad, que debería serlo, me faltó el artesano, pero el artesano es en los formales. Ya, ahora, ahora ya es este, un, un este, empleo formal, ¿no? eh, el teatro también, déjenme punto de teatro de la de cuál es la onda. Eh, estos, pues no puedes hacer vender mil cigarros y no tienes ni un día de descuento o un beneficio para poder salir. Un reconocimiento como tal de esa actividad. Y eso yo creo que tendría que tener una validez. ¿Por qué? Porque al, no sé si al fin de cuentas, pero es trabajo. Estás sirviendo a otro y tú estás obteniendo una remuneración. Y creo que eso es un empleo, un trabajo dentro de un sistema penitenciario que yo siento que tiene que ser regulado como las actividades tanto del teatro como de los artesanos que antes eran simplemente eso, una actividad eh, cultural y la otra pues si te gusta hazlo y aprendes, y, pero pues no tienen un reconocimiento oficial, ¿no? Y ahora sí, ahora sí en los, en los trabajos formales, eh, ¿por qué un trabajo formal? Un trabajo formal tienes, tienes una remuneración económica a la quincena de 380 pesos por parte de la institución, eh, puede ser comisionado tu, tu empleo, puede estar en el área de cocina, o como cocinero, ayudante, ¿no? Hay tres turnos. Dijera la gente, no, pues no, vamos no a trabaja Uno de las 24 horas, no, hay tres turnos. ¿Por qué? Porque unos entran, trabajan de noche para que estén listos el desayuno a las 6 de la mañana, otros entran a las 5 de la mañana para que los alimentos estén listos a las 2 y los otros entran como a las 2 para que los alimentos estén listos a las 6. Y, y así se va, ¿no? En la cárcel, en la cárcel... Eh, pues no falta el pan, no faltan las tortillas y las sal gracias, gracias a Dios, ¿no? gracias a algo o a la institución, ¿no? Pero, este, pues, eh, pues así es el sistema, ¿no? Sabemos que pues, en la cárcel sobra mucha comida y qué podemos hacer para reutilizarla, ¿no? No lo sé, pero, este, puede estar en, en centro médico, trabajas en centro médico, mucha, es muy difícil entrar a trabajar a, a, al centro médico, que es donde están los consultorios, están los doctores, enfermeras y los pacientes, ¿no? Pero qué más encuentras ahí? Hay agujas, hay alcohol, hay gasas, hay mercolat, hay todo, muchas cosas vendibles que no son muy fáciles de conseguir en la cárcel. Es por eso que ese tipo de comisionados eh, antes era más recomendación de alguien conocido externo, ¿no? Mira, pues, Luis va a trabajar aquí en, en, con el doctor tal, ¿no? Va a ser su ayudante y hay el, el ACE y todo, ¿no? Pero este y es muy difícil entrar a trabajar ahí y conseguir una nómina. ¿no? Una nómina se le da, precisamente, pues 380 pesos a la quincena que da la institución. Eh, no, todo, no todos cobran. Si en el Centro Médico hay 10, 10 comisionados, solo hay 5 nóminas. Y pues, depende cómo esté la, la, el acuerdo, el arreglo, pues se va repartiendo. ¿no? De las 10 se parten en 10. ¿no? Las 5 se parten en 10. Y pues así es, no todos aceptan, pero pues es, no es como una ley. Pero es como, ah, bueno, estamos trabajando juntos, pues vamos a partir de eso, ¿no? Es parte de. Puedes estar en mantenimiento, los eh, pues que sigan a arreglar puertas, las celdas, la pintura, los pasillos, el concreto, la herrería, eh, igual, todos ganan lo mismo, ¿no? Trabajan de... de cajón son 8 horas de trabajo, o a veces hasta más, 10, 12 horas. En áreas verdes, igual, y limpieza, que son los que dan mantenimiento, que. Pues el... El pasto no, no se coma la cárcel y viceversa, ¿no? la, la limpieza de los dormitorios, de las letrinas, de los caños. Y son los hombres... No, no, los hombres topo pero les decía, ¿no? la neta, a los que hacen la limpieza de, la, de las cañerías, porque... Eh, Santa, el, Santa, el problema que tiene, uno de los problemas que tiene Santa Marta respecto a, a la limpieza es el drenaje. Tiene casi 60 años esa cárcel, si no mal recuerdo, es del 57 tienen casi como cincuenta y tantos años, ¿no? Eh, pues el drenaje no es suficiente y pues de repente pues vienen las porque nos vamos cada tercer día y nos vemos al tope, ¿no? Cada rato están este, ese desasolvando. Ese es uno de los... y tú los ves llenos de... perdón con la palabra, pero llenos de mierda y ellos como si nada, ¿no? Ese eh, es. Y el otro lado de la moneda es los que trabajan en el centro escolar que pues son mismos internos que tienen una preparación... De, de estudios, superiores a otros, obvio, y pueden dar clases en la primaria, en la escuela, en la primaria, la primaria, en la primaria, en la de primaria, de secundaria y de preparatoria. Eh, hay universidad, está el plantel UACM Santa Marta, acá titla, eh, y somos vecinos de lo que era, es el, fue el primer plantel, bueno, el primer, la primer cárcel que se convirtió en universidad, de la UASM, que es la antigua cárcel de mujeres que está sobre Ermita y casi Zaragoza. El único que queda de ese, de ese centro son las torres y lo demás es universidad. Y en Santa Marta, ¿no? Prefieron meter el plantel en lugar de convertir, este, pues, ¿dónde vas a meter tres mil cabrón? Bueno, mil internos, ¿no? Este, y es raro que haya alguien a, esté dando clases, de una universidad que sea interna. Conocí a dos, uno de ellos es Dani, Dani Novoa, un saludo a la y Jessica, Jessica estuvo dando... Ahí se graduó Jessica, licenciada en Derecho. Eh, y pues ahorita creo que eso es a lo que se dedica, ¿no? Este, los estafetas, eh, mucha, mucha gente... diga eso... Ese, esa persona que se dedica porque está siempre en la puerta. ¿No? Las señoras, oiga, eso es el chalequito verde que hacen, Pues son... Están de azul, traen un chaleco verde, su gafete, que es estafeta Y usted va entrando por el pasillo y, y con toda la confianza le puede decir... A cualquiera de los de ese chaleco, sin miedo a que lo vaya a robar o algo, eso no pasa en Santa Marta, eso es, eso es mito, pero eso ya lo hablaremos en otros, este, en otros programas. Pues si le puedes decir por mi interno, si vengo a ver a Valeria bueno, un ejemplo, ¿no? a Luis, vengo a ver, vengo a, ver a Luis, ¿no? yo se lo traigo, van hasta el dormitorio corriendo, gritando por toda Santa Marta, hasta acá estoy, ya. no, ya llegó la jefa, ¿no? y ahí van, de regreso, y ya muchas veces puedes mandar la bolsa o decirle vaya dile que ya voy o la clave ¿no? para que la, la esposa la mamá la hermana la prima la este, lo que sea pues sepa que ya le avisó y así ya le pueden pagar no cinco o diez pesos Y eso es el estafeta el estafeta antes lo ocupaban como para subir droga de, de visita a dormitorios repito yo hablo de hace muchos años ahorita no lo sé este y si lo sé pues como que se me olvidan las cosas no la verdad no, pero este, eh, los estafetas son eso son, En días de visita son gente de confianza En días de no visita no lo sé Porque no trabajan Pero los días de visita sí sí son gente de mucha confianza La verdad este, ¿Qué más? Ah, los de... Los este, los, tenemos también este, comercios de comida Hay mucha comida en Santa Marta eh, Ahorita, bueno, antes Cuando yo... Llegué a las playas de Hawái, había comida tailandesa, comida china, hamburguesas, comida como americana, hamburguesas jugué de burritos, ¿no? como de frontera, ¿no? eh, los típicos tacos, tacos de todo, de suadero. ¿no? En aquel tiempo, pues, a no llegaba como la rachera o el chorizo argentino acá, ¿no? pero este, tacos, tacos este, eh, de cabeza, de borrego, barbabea, barbacoa, eh, los desayunos americanos, tipo americano te dan tu jugo, tu café, tu pan, tus chilaquiles a tus huevitos, ¿no? Y, y estaba chido y estaba barato, la verdad estaba barato. Eh, hoy a la fecha, lo que más rifa, lo que más rifa sí son los chilaquiles, los tacos del Ruco, un saludo al Ruco que anda por allá por las horas de Hawái, y los caldos de pollo. De verdad, eh, nosotros hemos ido tanto al Mercado Juárez, eh, a los caldos Maru que están allá por Seúl, eh, diferentes caldos y la, net, la verdad, la verdad, los de la refi, los de la refi, los, te iba a decir los de la refi, ¿no? Porque hay, en la refi, allá por Escapozalco también hay unos caldos, las petroleras de la Huera un día les vamos a hablar de las petroleras. Pero este, los caldos en Santa Marta no, está no, poca madre, la verdad están bien rifados, baratos, te dan un litro con pechuga, ¿verdad? 40 pesos. ¿no? Cuando aquí muchas, muy, mucha gente piensa y dice que la cárcel es el hotel más caro del mundo, ni madres, no lo chorían. La cárcel no te puedes, no, no gastas ni un peso si, si, si no quieres. ¿no? Y si quieres tener este, estar gastando, estar comprando, pues te pones a trabajar y generas para ti. no Pero la verdad, unos tenis Nike o Nike, ¿no? los de la palomita, si pues acá afuera te valen 1.500, allá adentro te valen 800 pesos. ¿Por qué? Pues mucha gente está a dieta, ¿no? Como que fuma y está a dieta, no le gusta acá. Y no le gusta andar bien garreado y por eso se deshace de sus cosas, ¿no? Para no llamarlo de otra manera, ¿no? Este, las playeras te las dan en 20 pesos, un pantalón en 100. O sea, este. Es más barato, mucha gente pensaría que es más caro. La verdad, no. Es más caro de este lado de la barda. Y pues así es, así es, así son los business, ¿no? También está el trasmando, ¿no? El que. El que se dedica a este. Ando vendiendo esto, pero. No falta, a mucha gente le da pena vender sus cosas, ¿no? Oye, no andas vendiendo esta, este juego de sábana, está limpio. A ver, ¿cuánto quieres? No, pues que 50. Yo lo muevo. Vea, si tú le sacas 80, te ganas 30 y entregas los 50. Este, pues hay gente que vende su despensa y pues ahí andas, no tú vendes, ¿cuánto quieres por todo? Dame 100. Y ya puedes checar qué es. Dices, no, con la mitad saco los 100 y gano. tomo Y ya empiezas a revender cosas, o te lo quedas, ¿no? Pero por lo regular vendes y, y, y ganas. ¿No? Y por el, el último, el último y el más, este, el más, no sé si sea más peligroso, pero sí como el más, no, es muy polémico, ¿no? El agiotista, <risa> el que presta dinero, ¿no? También tenemos monte de piedad en la penitenciaría. Bueno, no, no, yo hablo de la penitenciaría, ¿no? No como tal no con un logo, con un establecimiento como, establecido como tal, pero si hay alguien que presta dinero, te puede prestar 100 para 120 por visita, si te tardas dos visitas ya son 160, ¿no? o sea, sí es, red, es redituable. ¿no? Tiene sus pros y sus contras, si hay puedes prestar mil, pues cobras 1200 1300 mil trescientos, de, de, dependiendo. ¿no? Mucha gente sobrevive de eso, no le gusta trabajar y por lo regular es gente mayor es gente mayor eh, que se dedica a eso ¿no? gente con experiencia, gente que pues, ya lleva rato en la penitenciaría, porque no cualquiera puede llegar a, a ser agiotista o a llegar a prestar dinero en la pene, ¿no? ¿por qué? porque pues muchos empiezan a abusar, es gente que ya está establecida, ya lleva unos años y tiene con qué o tiene la pues o gana o su trabajo gana como para poder prestar dinero ¿no? Este y pues a veces le sale contraproducente, ¿no? porque los llegan a robar, los llegan a molestar a intimidar, a extorsionar, por eso es dependiendo, ¿no? Es igual acá, ¿no? es como tienes el monte de mantequilla, llegan y te roban, ¿no? O te extorsiona la, el crimen organizado, lo mismo es, lo mismo es allá, ¿no? Este, y pues esos son los, los empleos, la verdad, los empleos en Santa Marta. Y le vuelvo a hablar del último, del último que fue reconocido como tal, como un trabajo, como parte de la reinserción en el sistema penitenciario, por lo menos en Santa Marta, Catitla. Eh, que es la compañía de teatro penitenciario. El teatro antes era una actividad cultural, sin valor curricular, digámoslo así, sin valor oficial. Y gracias al trabajo que hemos venido realizando después de, después de 12 años, llevamos 12 años trabajando, para la gente que no lo sabe, pues llevamos 12 años trabajando en, en la penitenciaria de Santa Marta, Catitla, eh, con actores in, bueno, con internos, que ahora son actores internos, los PPL, que le dice la gente, ¿no? bueno, las autoridades, Llevamos 12 años, eh, gracias a ese trabajo, pues eh, se solicita este espacio, que es el Centro Cultural Autogestivo, que es la Casa de los Proyectos Impactos, es el del Foro Shakespeare, y alberga a la compañía de teatro penitenciario. Eh, llevamos 12 años y gracias al trabajo de, no nada más de eh, la licenciatura de Marta, de mi compañera Valeria, de mí, de mí, mío, de, de Ismael, eh, no, de verdad, eh, yo, yo en esta ocasión no soy el que está poniendo la cara... Le estoy dando la cara ahorita en este programa, pero tengo mucha gente detrás, de, de verdad se están sumando, lo vuelvo a decir Luis, y, y se oye, se están sumando a, a, este, a este proyecto. Y pues que a toda madre, de verdad yo quisiera decir, nombrar a todas, a todas, hablo en plural porque son muchas mujeres, eh, gracias eh, por estos 12 años, seguimos trabajando, y gracias a todo eso, eh, a los nueve montajes que llevamos, tanto internos como externos, eh, nuestra actividad hoy, hoy a la fecha vale como vale, Es oficial, tenemos un convenio con la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, firmado por el licenciado Saén un saludo al licenciado Saén eh, firmado por todas las autoridades de por allá, y eh, nuestra actividad vale cuenta para poder solicitar un recurso de preliberación para poder salir antes, para pagar su sentencia antes, y pues es eso, yo ya en otro programa hablaremos de los beneficios porque el león es como lo pintan, de verdad, hasta que te encuentras enfrente a él te das cuenta cómo son las cosas en ese, en ese aspecto de los beneficios de muchos se desaniman, muchos desertan, otros se cuelgan, otros se envician otros ya no hacen nada y otros sí le chingan para poder obtener su libertad eh, bueno, yo creo que es todo por hoy no lo sé. Eh, les recuerdo las redes sociales, estamos en el Face como Compañía de Teatro Penitenciario. En el Twitter, arroba sea teatro penny. Nuestro correo, teatroeprisión, arroba foro Bueno, mi nombre es Javier Cruz, integrante de la Compañía de Teatro Penitenciario. Eh, sin nada más que agregar, y recuerden, me caí de mal te recuerda, El que ponche y no ni las cenizas alcanza. Ánimo delincuencia Vámonos ya nos vemos.